¿Qué tal a todos? Muy buenas. Eh, bueno, ya sabéis, estoy aquí para daros los mejores consejos. Soy experto en superación personal. Eh, ya sabéis que tengo tres libros escritos de autoayuda. También el tema de pareja. Pero bueno, hoy vengo a hablaros de un tema que a mí personalmente, la verdad, me cabrea bastante. Me enfada bastante. Me parece bastante lamentable. Y es un tema que por culpa de, de la sociedad, pues estamos como estamos. Y es el tema del de físico el físico desgraciadamente sí importa, sí le importa a todo el mundo o a casi todo el mundo. ¿La culpa de todo esto? Pues la sociedad que nos ha lavado el cerebro a todo el mundo, haciéndonos creer o intentándonos hacernos creer que tienes que ser una persona con un buen cuerpo para gustar, para ligar, para triunfar, para vender perfumes o todo esto. No sé si habéis visto los lamentables anuncios de televisión donde... Te están anunciando un perfume o un jabón y sale siempre una mujer con un cuerpazo y muy guapa o un hombre musculado. La pregunta es, ¿no tienes derecho a anunciar una mujer gordita o un hombre con barriga? ¿Tiene que ser una mujer espectacular? Es que el marketing vende, no perdona, estáis vendiendo una mentira. Estáis vendiendo algo que no es verdad, porque no todo el mundo es tan guapo y con ese cuerpazo. Es lo que nos gustaría a todos, pero no, no lo somos. Y eso es lo que pasa, que le estáis vendiendo a la gente, tienes que ser un hombre musculado para vender esta colonia y para triunfar. O tienes que ser una mujer súper guapa con un tipazo para conquistar y para que todo sea tan bonito. Pues no, señores, ni todo el mundo tiene el cuerpazo, ni todo el mundo es tan guapo y todo el mundo somos normales. Mucha gente es de una manera y hay gente que es de otra. Hay gente que es gordo, gente que es delgada, gente, mujeres que son gorditas... Otras que son delgaditas, unas que son más guapas, otras que son menos guapas, hombres que son más guapos y otros que son menos guapos. Entonces es mentira, porque estáis vendiendo una mentira. Me da mucho coraje, no me gusta absolutamente nada. Y el tema del físico hoy se le da el 95% de importancia y el 5% se le da solo al interior. ¿Qué os ha pasado seguro que muchas veces? Que habéis conocido a alguien y lo primero que has hecho ha sido miraros de arriba abajo a ver cómo sois físicamente. Si estáis bien, si tenéis buen cuerpo, en el caso de muchos hombres, si tienes buen culo, si tienes pecho, si tienes un buen tipo, si eres guapa y cómo te queda la ropa. En el caso de muchas mujeres, si estás musculado, si tienes brazos, pechos, mmm, si tienes un cuerpo de atleta. Muy bien, vale, me parece perfecto. Hay gente que le gusta eso, cada uno que haga lo que quiera, pero sinceramente a mí eso no me gusta absolutamente nada, ese tipo de gente no me gusta. Y no os recomiendo además que estéis con gente así porque... Porque, vale, hoy estamos muy bien, hoy estás muy bien, hoy tienes un cuerpazo, pero con 60 años todo el mundo vamos a estar igual de arrugados, igual de mal, igual de feos. Vas a tener canas, vas a tener arrugas, vas a tener barriga, vas a tener todo caído y ¿dónde queda entonces tanta belleza de fuera? El físico se va y el interior nunca se va, pues la gente no se entera. Es que todo el mundo nos gusta tener a alguien que está bien al lado. Alguien guapo, con un cuerpazo, o una mujer guapa con un tipazo. Sí, todo el mundo nos gusta eso, pero tienes que pensar en futuro. Y tienes que decir, eh, esta persona me quiere, me respeta, me acompaña, me ayuda, me escucha. Si lo está haciendo ya, y es realmente así, lo voy a tener también el año que viene. Y dentro de 10 años, y dentro de 20 años. ¿No es mejor tener una persona un poco más normal y con la que tú veas que sí puedes tener futuro? ¿No es mejor eso? ¿No lo es? Entonces, ¿por qué os empeñáis en obsesionaros? Y se lo digo a mucha gente. Yo sé que hay gente que no lo hace, pero hay gente que sí, mucha gente. Y ya digo, culpa de la sociedad, que nos ha lavado el cerebro, en que todo el mundo tenemos que ser perfectos, todo el mundo tenemos que tener un cuerpazo. Las mujeres tienen que ser modelos, tienen que tener pecho, tienen que ser súper guapas, tienen que tener su cintura... Y los hombres tienen que ser súper musculados y, y esto es... Aquí somos todos maravillosos, somos unos dioses. No, señores, no y no, eso es mentira. La realidad es que todo el mundo tenemos nuestros defectos. Y como he dicho antes, barriga estrías, pecho caído... ¿Y qué pasa? ¿Ya por eso no vales? ¿Ya por eso no puedes anunciar nada en televisión? ¿No puedes salir en la portada de una revista? ¿No puedes estar con alguien? ¿No vales? ¿Tienes que estar solo o sola? ¿Eres una persona que no merece la pena? ¿Qué vergüenza de sociedad es esto? Es una asquerosa vergüenza. Y es normal que diga palabras así porque me parece absolutamente una mierda, hablando claro, esta sociedad de físico, de tanto físico. Yo tengo desgraciadamente varios ejemplos de algunas absolutamente lamentables que he conocido que antes de verme hemos estado hablando por el chat y me han dicho, pues me encanta como eres, me encanta como piensas, un tío centrado, me gusta lo que dices... ¿Y sabéis qué pasa? Que yo, como todo el mundo, pasamos por etapas. Ahora estoy un poco más delgadito, pero bueno, pero por lo menos intento cuidarme y mejorarme. Por mí y para mí, no para ligar con nadie, sino me gusta estar activo. Bueno, pues eh, estas individuas, por llamarlas de alguna manera, cuando me vieron, dijeron, oh, o pensaron, uff, pues está muy delgado, no me gusta. Y dejaron de escribirme. O sea, todo lo que el día antes era un hombre maravilloso, que les encantaba su forma de ser, de repente ya no les interesaba porque... Estaba delgado. Tengo el caso además absolutamente vergonzoso de una con la que quedé, que estábamos cenando, eh, había un plato en medio de la mesa y le dije, como hay que hacerlo, yo soy un señor ante todo. Y le dije, oye mira, mmm, cómete lo que queda si quieres, yo no quiero más y sin problema. Y me contestó con toda la cara dura, no, no, no, cómetelo tú que te hace más falta y os perdona. Sí, sí, a ver, eres guapo, pero con 3 o 4 kilos más estarías mejor. Dios mío de mi vida, ¡qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! O sea, ¿qué pasaría si yo le hubiera dicho a una mujer o a ella misma? No, no, no comas más que no te hace falta. Con 3 kilos menos estarías mejor. La estaría llamando gorda en su cara. ¡Qué poca vergüenza! ¡Qué falta de respeto! ¡Qué personas tan lamentables, tan pésimas, tan vacías! O sea no le valía porque tenía 3 kilos menos de lo que ella quería y ahora yo que tengo que ponerme engorda 3 kilos para gustarte pues no sabéis lo que tenéis que hacer que vosotros sois como sois si eres una mujer gordita pues ya le gustarás a alguien pero no tienes por qué ponerte a adelgazar por nadie y si eres un hombre que no está musculado tampoco te tienes por qué machacar en el gimnasio para gustarle a las demás las personas que solo se obsesionan con su físico son personas vacías son una mentira son gente que no merecen la pena y son gente que no hay que conocer ni hay que tener... Y ya digo, la culpa es de, de estas maravillosas sociedades de medios, que en las revistas todo es maravilloso, todo está tan, re, tan retocado, todo el mundo es tan guapo y todo el mundo tiene tanto cuerpo. No, señores, no. La realidad es que cada uno somos de una manera. La realidad es que no somos todos tan guapos. La realidad es que no tenemos todos tan buen cuerpo. Hay gente que sí, me parece perfecto. Y hay gente que le da mucha importancia al físico, cada uno que haga lo que quiera. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que dentro de unos años, cuando todo el mundo estemos feos, arrugados y viejos, nos vamos a dar cuenta de que nos equivocamos. Porque hay mucha gente que está con una mujer que es espectacular de cuerpo, pero por dentro no vale nada. Es una mujer mentirosa, celosa, mmm, no te quiere, no te respeta. Y muchos hombres, o mejor dicho, muchas mujeres que están con hombres que también son espectaculares, superpetados petados, súper pero luego pasan de ellas, no las quieren, no las respetan, no las escuchan. ¿Y que eso es lo que queréis para vuestra vida? O sea, ¿de verdad? ¿Buscáis eso? ¿Queréis eso? ¿Eso de verdad pensáis que es una relación que merece la pena? El físico se va. Dentro de 20 años todos estaremos mal. Todos. Mejor o peor, pero todos. Arrugados. Así que si sigues pensando, yo solo quiero que sea guapa, yo solo quiero que esté petado, te estás equivocando, te vas a estrellar. Yo reconozco que hace unos 15 años siempre decías, no, no, yo quiero que esté buena. Que sea guapa, que tenga buen tipo, que tenga buen cuerpo. Y con el paso del tiempo me he dado cuenta de que me equivocaba. Porque he conocido algunas así, pero por dentro no valían absolutamente nada. No me han respetado, no me han escuchado, no me han apoyado, no me han ayudado. ¿Y para qué quiero eso? ¿Para qué quiero un escaparate al lado mío? He conocido a todo tipo de personas y he conocido mejores y peores. Con mejor cuerpo y peor cuerpo. Pero también he tenido alguna pareja que ha sido normalita. Y me he encontrado bien con ella, ha sido una persona que me ha respetado, una persona que me ha acompañado, una persona que ha estado conmigo y sin ser una mujer espectacular me ha conquistado. Por eso, porque me ha querido, me ha respetado, me ha valorado y eso es lo más importante que tenéis que buscar en una persona. Así que nada, eh, para no enrollarme más, ya digo, eh, mucho cuidado con el físico. Yo sé que sí, que tiene mucho que ver, que si sí no te entra por los ojos, todas estas cosas que dicen. Pero nunca se sabe. A lo mejor la persona que al principio no te parece tan espectacular, conociéndole, te das cuenta de que luego es una persona maravillosa. Y te quiere, y te respeta, y te valora. Y te hace sentir una mujer maravillosa o un hombre maravilloso. Así que vamos a dejarnos de tanto físico. Vamos a darle a la gente la oportunidad de conocerlo bien, por dentro y por fuera. Y después decidimos. Pero eso de... No me gusta afuera, gran error. Así que nada, dejados de físico, conocéis a las personas bien, no os quedéis solo en la fachada porque luego vienen las sorpresas y luego por dentro no es lo que esperabais. Así que bueno, ya sabéis que podéis seguirme en mi canal de YouTube, en mi Instagram y bueno pues os daré más consejos, haré más vídeos y bueno pues gracias por estar ahí y nos vemos muy pronto. Hasta pronto.